Y si se te olvidó algo, aquí está una vending que tiene... Estamos llegando a la terminal de Alicante porque vamos a hacer un tour. El tour de un día que va a consistir en ir y venir a Valencia. No hemos comprado los boletos, simplemente no nos vimos en internet. Que el tren sale a las 10 con 8 minutos creo. Entonces vamos a llegar a comprar nuestro boleto. Y el regreso es a las 6 de la tarde. Entonces Vamos, vamos a estar por allá todo el, toda la tarde. Compramos suministros. Fuimos a la masa de Tomasa. Ya nos compramos unas empanaditas y unos croissants. ¿Ok? Vamos a de una vez aquí, ¿no? Muchas sí. no, gracias. Hay que sacar un turno. Lenta. Sin número de turno, al puesto de salir inmediata. Salud inmediata Puesto 3 Hola, buenos días eh, Queremos dos boletos para Valencia para lo más pronto posible A las 11.8 Sí, está bien y va a ser redondo y el regreso creo que vi uno de las 6 y media más o menos ¿Para hoy? Para hoy, sí 6.38 Sí, está bien eso, con ese regreso Dos, Dos, por favor de... y la las y Gracias. Así de fácil. Aquí estoy ya. Nuestro boleto Vamos a buscar nuestro andén de una vez Y en las pantallas ya aparece nuestro tren Es el de que dice ahí en la vía 13 El de las 11.8 No eran las 10.8 Esa a me confundí Es que hay uno de las 10.8 Y este es de las 11.8 Entonces ya nos toca ir Vamos pues Vamos al 13, 6 de 9 al 14. Ahí está, es ese. Talgo. Las máquinas automáticas. Y nada más buscamos 3, nuestro andén. El 13. Muchas gracias. Y ahora sí. ¿Es tuberculo? Sí. Uno. Sí, sí, sí. Muy bien, buenos días coche 17 ahora hay que buscar el, el coche 17 11 y 16 17 Este. Ya llegamos. Aquí dice tu coche y aquí dice la. El asiento. 9, ya estamos aquí. De la <risa> y vamos a agarrar otro taxi ahora vamos a la estación de tren de Alicante un Citroën a ver si nos toca este hola A la estación de tren de aquí le canta, por favor. ¿Cuánto? Cuatro horas? perfecto. La tarifa mínima estaba leyendo que estos tienen tarifa mínima. Lo más barato que te cobra un taxi son 4 euros. De hecho, marcó 375, creo. Pero ahí estaba leyendo que rápido, ¿eh? sí, sí, es sí. muy rápido. Tenemos bastante tiempo, pero estuvo bien. Okay. Ahí está Madrid, puerta de antocha, ya tenemos día 2. Ya llegamos a la estación de trenes. Para tomar nuestro trencito a Madrid. Estamos en la estación de Alicante. Y si se te olvidó algo, aquí está una vending que tiene. Eh, pilas de 22 euros de 8800 mil 15 euros de 4400 mil de 2200 mil en 9 euros. Audífonos de 6 euros, de 12 euros y de 19 euros. Y unos audífonos más pros de 15 euros, marca Javit. Las marcas son medias raras. Memorias en 11 euros. Y USBs de 16 GB Y USB de 11 euros Más o menos lo que tiene Cables para cargar y cargador En una vending machine de electrónicos Aquí en Alicante la estación de tren Ya nos vamos a pasar al tren Porque ya está el tren ¿Cómo? ¿Ayer nos fuimos por aquí? No, porque fue de qué lado, del lado izquierdo. Es que íbamos a.. Fayer fue cercanías, es? o no sé cómo se llama. De, ah, dependiendo de la vía que Sí. O sea que como vamos hasta Madrid, sí, nos hacen pasar. Por este. Lo dije a Ricardo, lo dije... Y ya pasamos al security Nos vamos a subir en el AVE Es un tren Es de 300 kilómetros por hora El tren que nos vamos a subir Al AVE Llegamos 20 minutos antes de la salida Pero apenas Porque en lo que bajamos tranquilamente Pasamos el security o sea, si no es así como que... Como un taxi que llegas y te subes. No, no, no, no, no. Y más si vas a... En el caso de nosotros a Madrid. Que es, es un trayecto de tres horas. Dos horas y media más o menos. Entonces sí es... Sí es como que... Hacerlo con tiempo. O sea, muchos piensan que el tren es casi casi llegar y subirte. Ah, te checan la seguridad. Ahí adelante nos van a checar el boleto. Y después hay que buscar el el auto que el el carro que nos toca porque del boleto está indicado el carro y el asiento entonces sí es mejor venirse con tiempo de gracias Listo. Este es nuestro tren El Ave. El Ave. Okay. Estamos buscando el carro 5. Va a ser el carro 8. 6 y ya es el que sigue. Vamos a ver si Mari no se va a pasar. Maris, no, no se pasó. Eh, muy bien, Maris, muy bien. ahora hay que buscar el asiento 9D. Vamos a dejar nuestro equipaje aquí. ¿Qué número con 9 D o B. A y B.